Bienvenido a mi canal, soy el caminante. El día de hoy estoy de fiesta. ¿Por qué? Porque llegamos a los 5.000 suscriptores. Bueno, para ser exactos, somos o son 5.005 suscriptores. Y pues miren, este va a ser un video espontáneo, sin editar, simplemente un video de agradecimiento de agradecimiento por permitirme permitirme ayudar a todo aquel hombre que quiere ser ayudado a todo aquel hombre que quiere tomar responsabilidad sobre su propia vida ahora, algo, algo que me gustaría recomendar a estos 5005 suscriptores es que he notado que algunos de ustedes no han leído el libro que me la paso recomendando una y otra y otra y otra vez en el canal. Yo creo que independientemente si eres un suscriptor de hace cinco días o tres días o dos meses o más de, más de dos años o incluso tres, casi, ya llevamos en el canal casi cuatro años, este canal inició el 22 de enero de 2017 y de hecho estamos por cumplir cuatro años aquí en el canal y desde hace mucho yo he recomendado la lectura de un libro en particular La posibilidad del sexo como los hombres ingenuos y calientes son manipulados por las mujeres regularmente ¿y por qué recomiendo este libro? ¿por qué? pues porque con él vas a aprender sobre la verdadera naturaleza femenina cuáles son los comportamientos manipuladores de las mujeres, cómo evitarlos y contrarrestarlos eficazmente. Además, cómo identificar y evitar a las mujeres malas para ti, como son las calientavergas, las mentirosas, las infieles, las misándricas, las reinas del drama, las que te buscan para que únicamente sea su amiguito, su escucha problemas, su pañuelo de lágrimas, su tampón emocional, su elevador de autoestima, su entretenedor, su bufón, su chofer, su cajero automático, su proveedor y o oh, su patrocinador. Y toda esta valiosa información la vas a encontrar leyendo este libro, de nuevo, La posibilidad del sexo, cómo los hombres ingenuos y calientes, son manipulados por las mujeres regularmente El enlace está aquí en la descripción El PDF mega El PDF en Google Drive Son 95 Putas páginas 95 páginas Hace Hace unos días Este, uno de mis suscriptores Me dijo que le daba Pereza leer Hazme el chingado favor, imagínate Cómo vas a alcanzar tu autorrealización personal Si te da pereza leer si te da pereza adquirir conocimiento, realmente, no, no mames. Esto es un favor que les pido a mis suscriptores. Por favor, obligatorio. Si eres suscriptor de este canal, lo mínimo que te pido, casi casi que lo único que te pido es leer este libro. Ya, si tú quieres ver este alguna alguna lista eh, alguna lista de reproducción en particular de las que tengo en mi canal por ejemplo una lista que puedes ver de forma básica y que puedes compartir con tus compañeros amigos conocidos familiares etcétera es por qué los hombres no quieren casarse ya no quieren casarse es una excelente lista de hecho es mi lista de reproducción más vista y si no puedes ver la lista de reproducción la liberación del hombre está un poco más amplia ya que si quieres aprender sobre cortejo y seducción, específicamente sobre Mod1, que es en otra parte de lo que también hablamos en este canal, puedes ver mi lista de reproducción de cortejo y seducción para Micto. Ahora, conceptos básicos Micto, justo los encuentras en la lista de reproducción que ah, tiene ese nombre. Micto, conceptos básicos. Ahora, específicamente, y de hecho... Eh, hay muchas cosas que vienen en el libro de la posibilidad de sexo que vas a encontrar en mi lista de reproducción naturaleza femenina, pero pues te recomendaría más, mucho más, que te digo de casi de forma obligatoria que leyeras el libro. Y de hecho si leyeras el libro, pues esos videos nada más van a ser algo que digas ah mira, esto decía el libro, y esto lo decía el libro aquí y acá, porque finalmente esta información, no, bueno, no solo la saqué del libro, también la saqué de mis años de experiencia con mujeres, interactuando con cientos y cientos de mujeres y teniendo sexo pues con más de 110 mujeres, entonces pues la verdad es que toda esta experiencia tú puedes uh, por medio de mis videos y sí, por medio de, mi, de mis listas de reproducción tanto conceptos básicos mixto como naturaleza femenina cortejo y seducción para mito o la liberación del hombre o porque los hombres ya no se casan en estas listas de reproducción tú vas a encontrar pues lo que yo considero notese ahora sí que lo que yo considero relevante en cuanto a mi canal claro que hay mucho más contenido puedes ver los directos que tengo con otros youtubers es otra lista de reproducción donde tengo donde tengo este la entrevista de que me hizo Che Morfius en 2017, y también tengo algunos videos con Latin Nicto. o bien, pues, puedes checar las respuestas que he dado en mis videos de preguntas y respuestas. Pero bueno, ah, creo que va a ser todo por el momento. De nuevo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo aquí conmigo. Muchas gracias por darme la oportunidad de ayudarte, porque yo sé que realmente quieres ser ayudado, y aquí estás, suscrito al canal. Y para los que no están suscritos y que están viendo este video, denme una oportunidad de ayudarlos, denme una oportunidad para que puedan alcanzar su autorrealización personal. Recuerda, básicamente significa vivir con libertad,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 Si tú decides practicar el celibato y convertirte en monje, es tu decisión. Si tú decides contratar prostitutas o seguir o, con, o comprarte una muñeca sexual, es tu decisión. Ahora, si tú decides seguirte relacionando con mujeres de forma romántica y sexual, es tu decisión y este canal te va a ayudar mucho con ello. Tú decides qué hacer con tu vida. No dejes que otros decidan por ti. Muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.